MAPEO PARTICIPATIVO DE UNA RED LIBRE Y COMUNITARIA Este material propone un ejercicio de mapeo participativo que ayuda a ordenar la información útil para el despliegue de una red libre y comunitaria de Internet. Las comunidades se pueden servir de los mapas participativos para graficar cómo perciben su territorio y el entorno socioambiental. También para desarrollar propuestas de transformación de su realidad desde el autogobierno y la autogestión de recursos. Este ejercicio consta de dos etapas. La primera es la elaboración de un croquet individual, con información de cada lugar específico donde se montarán los nodos libre-router. Y la segunda, la creación de un mapa colectivo, un ejercicio colaborativo que relaciona la información de todos los croquis y la plasma en un mapa del territorio. El croquis individual es un dibujo de una vivienda o edificación con su entorno a corta y mediana distancia. Puede tener anotaciones garantizando un análisis completo y claro. También ayuda a registrar detalles que luego podrían ser olvidados. Considerar los siguientes datos, título, orientación, fecha, medio de contacto. Estos datos serán de ayuda para identificar cada lugar y relacionarlo con el resto de los croquis. El próximo paso es identificar las posibles ubicaciones del libre router, destacando aquellas que tienen más posibles conexiones con otros nodos. ¿A qué paredes o estructuras puede sujetarse el nodo? ¿Qué lugares se ven desde cada uno de estos puntos? ¿Hay energía de red o se necesita energía alternativa? ¿Se puede conectar allí un servidor local o un servicio de conexión con el resto de Internet? Las conexiones cableadas entre dos equipos pueden ser de hasta 100 metros. ¿Hay vecinos que pueden sumarse a la red conectados por cable? Los nodos que se enlazan entre sí necesitan línea de vista despejada. Para confirmar qué lugares pueden servir para crear un enlace, hay que mirar desde la posición y altura aproximadas de las antenas del libre router. ¿Qué otros lugares relevantes se visualizan a menos de 2 kilómetros? ¿Hay obstáculos que se puedan sortear para tener línea de vista con otro punto de la red? Por ejemplo, elevando la antena unos metros o podando un árbol. Bueno, esta sería nuestra casa. La idea es ver si nos podemos comunicar ahí con la Nati y el Mati. Que creo que sí. Después, eh, Monkey va a tener comunicación con nosotros porque está muy cerca. Y la idea es ver de conectarlo al pilo que está pasando todo el valle, este nodo es lejos, así que vamos a ver cómo funciona eso. en el paso está Nadie Faco, que suponemos porque está en línea directa que también lo vamos a, a poder conectar eh, y después la idea es ver, acá hay una montaña bastante pronunciada, que no sé si veremos la casa de Seba que es la que se comunica con la Serranita este, vamos a ver si tenemos que subir o armar una antena más grande para, para poder conectarnos con Seba este, bueno, para este lado está el Chapu hay otros nodos, pero no nos podemos conectar porque hay, hay árboles eh, son árboles muy altos, así que eso no lo vamos a poder sortear Jornada de trabajo grupal, participativa y colaborativa durante la cual se diseña la estructura de red, se definen gran parte de las tareas y se planifica su ejecución. Dada la complejidad de la actividad, es necesario planificarla y guiarla. Tener en cuenta que algunos miembros del proyecto pueden necesitar ayuda para completar sus croquis a tiempo. Los convocantes deben resolver una fecha que garantice la mayor participación posible y considerar un lugar de encuentro acorde a la cantidad de asistentes. Los materiales necesarios más comunes son croquis individuales de los miembros de la red, papel, marcadores, tijeras, hilos, chinches y otros artículos de librería, Mapa de la región sobre la cual se agrega la información georreferenciada. Puede ser una impresión de gran tamaño de una imagen satelital, un dibujo hecho a mano o un plano. Láminas transparentes si se quiere trabajar en capas superpuestas sobre el mapa base. Mapas topográficos de impresos o digitales. Útiles para consultar elevaciones del terreno entre dos puntos. Para representar los elementos que se desean destacar, proponemos utilizar iconos de fácil interpretación. Con todo esto preparado, manos a la obra. El primer paso consiste en ubicar sobre el mapa los elementos destacados durante los debates que sugerimos en el material de planificación de una red libre y comunitaria. También se agrega la información extraída de los croquis que han acercado a los miembros del proyecto. Considerar como básicos los siguientes datos Título, orientación, fecha, geografía destacable del lugar, nodos preexistentes y planificados Se puede diferenciar entre nodos confirmados y aún sin confirmación, espacios abiertos a los que se pretende dar cobertura, cualquier otro dato que sirva para plasmar información o tareas a realizar. Una vez hecho esto, se empezará a vislumbrar la estructura de la red, abriendo paso a los debates que definirán el trabajo de despliegue. Cuando mira a Fer, es como que está libre, como que está la antena de tanque y ese Fer está libre y entonces nos da los árboles a nosotros. Pero si lo movemos para que nos dé libre de los árboles a nosotros, le tapa a los árboles a Fer y Hidalgo. Ese es el problema de hoy. Por eso es que hay que cambiar el caño para una versión. El objetivo es diseñar una red balanceada y distribuida evitando nodos que se vuelvan demasiado centrales o conexiones que dependen de muchos nodos intermedios. Recomendamos marcar solo las líneas que ayudan a orientar las antenas durante el montaje. Lo interesante de estas redes es su capacidad de potenciar la comunicación y el desarrollo de la comunidad. El proyecto se enriquece cuando la red brinda servicios y contenidos alojados localmente, accesibles independientemente de la conexión con Internet. Bueno, el enlace que hoy tenemos fuerte es con la Serranita, el Seba, eh, Ale Popi, Nati Mati y Feridalgo. Esta parte sería como la parte fuerte y la idea es poder tener esta, estos nodos, para la redundancia, que descompriman un poco esta fortaleza. Si bien esta, esta parte tiene que estar fuerte, la idea es que se, hagan, se abran otros nodos para que estén como alternativas si se cae uno de esos nodos importantes. Eh, el nodo Pedro Almendra y Chapu estamos a 30 metros, pero tenemos un montón tenemos de árboles. Árbol, sí. Entonces, uh. caemos todos en la nati. Uh, Digamos, claro. somos cuatro, pero que caemos todos en la nati porque es a, a quien podemos ver. Sí. Claro. Entonces, entonces a ver, ahí... Plantear entre este punto y este punto. ¿Hay un obstáculo? Sí o no. Bueno, entonces ya está queda descartado. De aquí a aquí. ¿Hay un obstáculo? Sí o no. Entonces, hacer como uh -huh. un mapa para descartar de repente hay otras visibilidades y no lo estamos sabiendo. Claro. Y bueno, y ya es como una carta de presentación de la red para cualquier cosa: para un taller, para sumar uh -huh. gente, para lo que sea, me parece que está bárbaro. Uh -huh. Y entender que hay una mapa... dimensión y cosas. Yo, por ejemplo, claro. de poner los clavitos recién, veía donde estoy. Hecho. Ustedes en realidad van a, va así esta línea, a lo del pilu. Y esto sí. va por rebote, le enganchamos ahí, pero en realidad no hace así, así, no. así ahí. Hace así esto está ahí medio y medio. Sí. Y eso cuando lo ves con el clavito que te pasa al lado y lo puedes sí. ver como más gráficamente, claro. te das cuenta por dónde puede haber algún error de conexión que pues puedan tener que ver con esas cosas. Con un primer diseño de la red se podrán definir tareas a corto y mediano plazo, nuevas ideas y soluciones. Recomendamos guardar registro de estas ideas para darles seguimiento. Es ideal aprovechar el entusiasmo y coordinar jornadas de trabajo para concretar el despliegue de la red comunitaria. Mientras más actividades se realicen en grupo o con ayuda entre vecinos, mejor será el sentido de responsabilidad y pertenencia. Esto los acercará al objetivo reactor de tener una red comunitaria, una red digital pero también humana de personas que se conocen y colaboran mutuamente.